Buenas, una explicación de cómo uso el grupo de WhatsApp para corregir dudas de problemas de física o de gestión ambiental o de cualquier cosa. Tengo con mis alumnos un grupo de WhatsApp y ahí ellos sacan una foto del problema que están resolviendo y lo suben. Bueno, voy al problema, puedo ampliarlo no, en el grupo de WhatsApp o directamente lo bajo, obviamente porque estoy en la computadora, y bajo el programa a una carpeta que yo ya me creé que se llama consultas de física. Para ser más rápido, vamos a la carpeta y acá tengo la foto que me mandó el alumno ¿tá? o alumna. Eh, voy y lo abro. ¿Con qué lo abrimos? Con el Paint, que todos lo tienen en la computadora. Abro con el Paint, que me permite escribir, marcar, subrayar y tengo esto. Bueno, le rebajo un poco si quiero la emisión y después uso el Paint para escribir. Puedo escribir cosas poniendo correcto, lo que sea, ¿tá? cambiando los colores si quiero. ¿Mm? Puedo usar, eh, remarcar cosas también usando, eh, por ejemplo, eh, una elipse. Una vez que está esto, lo guardo, queda guardado, lo vuelvo a salvar le respondí ahí al alumno y después me voy nuevamente al grupo de WhatsApp y se lo posteo o lo subo ahí. Me voy directamente al grupo de WhatsApp y lo tiro y le mando la respuesta al alumno. Algunas cuestiones que muchos docentes ya se, pienso que se están preocupando. No te van a escribir 40 alumnos con consultas, como en el aula presencial, solo capaz algunos... Escriben. Por otro lado, yo siempre que ellos suben alguna pregunta, dejo que ellos se resuelvan entre ellos primero las dudas y yo intervengo después cuando veo que no logran salir de la duda. Bueno, esa es una explicación con algo que todos tenemos en nuestra computadora: el WhatsApp Web y el Paint, o el Paintbrush que era antes, ¿no? Hasta luego.